Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Si os está gustando el contenido no olvidéis de suscribiros y darle like al final del vídeo si os ha gustado. Vamos a ir con el Reino Unido en el Festival de Eurovisión. Vamos con el Reino Unido desde 1957 hasta 2022, a ver qué nos han traído en toda su trayectoria en el Festival. ¡Vamos allá! ¡Oh, qué voz! Y empezamos, segundos del país con, con récord de, de segundos puestos. Por cierto, recuerdo que este año el anfitrión será Reino Unido. A pesar de que el ganador fue Ucrania, ya sabéis que por la guerra el, el país escogido ha sido oh, Reino Unido. Segundos de nuevo, llevan dos. Segundos, otra vez, Andrés. Qué joven ese, güey. segundos de nuevo no lo diré más porque estaré todo el vídeo diciendo lo mismo Qué buenas voces y qué buenas candidaturas los primeros años, ¿no? Uh. Sunday Show. El primer triunfo de Reino Unido. Bueno, una canción épica del festival. Esto es un himno del festival de Eurovisión. Bueno, empate con, con cuatro países en el 69. Entre uno de ellos era España. candidaturas hasta el momento. Lilian Newton, John, Long Life, Love y Bueno, fue cuarta, ¿eh? después le llegó la fama con Gris. mítica, otro himno. La canción buenísima. De verdad, bueno, hasta, hasta el día de hoy me han llevado unas candidaturas buenísimas del Reino Unido. Y esto ya he dicho es un himno. ¿Estos vestidos? <risa> Buenísima Buenísima también Otro de los triunfos del Reino Unido Excuse <laughs> Wow, Maya looks Wow, then can got done, done. La canción es buena, pero me está distrayendo su peinado. <ríe> Me encantan estas coreografías de los coristas. Recuerda su voz a Johnny Logan. un poco de amor de vuelta al mundo. Es que yo creo que las coreografías de TikTok empezaron en Eurovisión con las coreografías de los coristas. me, me encantan. Segundos casi todo el vídeo, ¿eh? de verdad. Es que muy buenas propuestas. A ver, en el 93, que sigo buscando mi favorita de, de ese año. Y segundos de nuevo. Oye, pues a lo mejor es esta. Muy buena, en la voz de la Chica super joven. Me encanta la chaqueta y el pantalón. <risa> y el grupo se llama igual que el título de la canción. Bueno, creo que es mi canción favorita del Reino Unido. Oh, amo esta actuación tanto de The Three and the Whips. Buenísima. Y que directazo que tiene. Épica, de verdad. Amo mucho esta canción. El Money. Fue el último año que el Reino Unido albergó el festival, nos vamos este año otra vez para ahí. ¡Qué guapa, por favor! Bueno, y aquí al Reino Unido ya no sé lo que le pasó, que con todas las buenísimas canciones que han traído, ya se fue perdiendo. Con canciones buenas también, pero las posiciones, bueno, ya lo iréis viendo, que no son las mismas que los primeros años. Obviamente no había tantos países que querían participar, pero no, no se ha hecho tampoco mucha justicia con el Reino Unido en varias ocasiones, quedando de los últimos cuando no se lo merecían. Bueno, últimos... Te recuerdo las votaciones el, el portavoz de R. Reino Unido hizo la broma de como que se iba de que no daba dos votos yo me gustó mucho en 2004 sí que fue muy injusto, ya bien, con Fetch Fire, buenísima la canción, el ritmo, ella muy buen directo, con coreografía, no sé qué pasó. Me encantaba este sonido, y bueno, yo creo que es la canción favorita de mi hermana de toda la historia de, del festival, le encantaba esta escala de esta canción. Mi bueno, hermana ahora tiene 23 años. Te hablo de hace. 14 años? No, 14, 16 años, pues. <risa> bueno, una actuación épica, pero sin ningún sentido. Esta canción era muy buena, han de que cantan muy bien. Y bueno, la posición últimos. La canción no era de las mejores. ¡Wow! J de bueno. Buenísima voz, canción tremendísima, muy justo un quinto puesto, sí, aunque podría haber quedado hasta más arriba. Bueno, 2010, para mí no, no fue una canción competente con para otros países. No era una buena canción. Bueno, de mis favoritos en 2011. Finalmente en el directo perdieron bastante. Sobre todo él. El, el que tenía las partes agudas. Bueno, la figura mítica de la canción en el Festival de Eurovisión. Bueno. Aquí podéis ver también que, por mucha carrera que tengas, puedes quedar mal en una mala posición. Oh, bonito, Lord. Me gusta mucho la canción, no es de sus mejores canciones. Es una canción muy bonita, la verdad. Me hubiera gustado que hubiese quedado entre los 10 primeros, como muy mal en, dos, en, en el puesto 12. Vale. ¿Qué pasó? Otra canción que era para ganar... y era el puesto 17 finalmente. Incomprensible. Bueno. Tampoco es de las mejores participaciones del Reino Unido. Muy bien defendida, ¿eh? Porque la canción es mala, pero ellos son buenos y la defendieron muy bien. que me gustaba mucho y también en una mala posición es que no lo, no lo entiendo Bueno ya te digo además ellos dos pasaban muy bien las voces encendieron muy bien la canción Me encantó esta canción. Además ellas están, como yo, con la cara, gesticula tanto. <risa> Buenísima. El Surrey... Mm, con el... Bueno, obviamente no pondrán el trozo donde le quitan el micro, pero hubo una, un incidente donde una persona Quisiera arruinarle la actuación a Sori, quitándole el micro. Ella siguió con toda la energía y siguió con la canción muy profesionalmente. Muy bien, Sori. 2019. Una canción muy buena. Y se puesta en escena. No se lo trabajaron nada. Me sale mal porque van los artistas con ilusión. En España ha pasado muchas veces alguna ilusión y le imponen unas puestas en escena que no, no son competentes. James Newman con una de las mejores canciones del 2020. Y al siguiente año de nuevo tendremos a James Newman. Una canción, como digo yo, para ir a comprar a Verska o a Pull and Beer. Para mí tendría que haber quedado 25 y en 26 España. Y aquí, para mí, el ganador del año pasado. De este año, perdón. Ya me quiero ir a 2023. Sam Ryder con Spaceman. <ríe> Perdonad que tengo la voz un poco mal. Para mí fue mi ganador. Entre él y Chanel estaba la cosa. Bueno, hasta aquí el Reino Unido. Nos veremos el año que viene allí, porque allí estaré con, con Lucas y Sergi, mis dos amigos, los, los que me acompañaron también en Turín. Y nada, hasta aquí el Reino Unido. La, el resumen es que hasta el 2000 han traído unas propuestas buenísimas, a partir del 2000 también, pero los puestos eran muy buenos antes y ahora, por desgracia, no son tan buenos. A pesar de este último año que han quedado en segunda posición, muy bien, Reino Unido, tenéis que seguir esa línea, por favor, me encantó Sam Ryder Así que nada, hasta aquí el Reino Unido en el Festival de Eurovisión. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.